Capítulo 5. Señales en los cielos. Parte 2. En julio de 1994, el cosmos ofreció un espectáculo de fuegos artificiales sin precedentes en la historia humana. Un enorme cometa se dividió en seis pedazos, y esos trozos cayeron uno tras otro sobre el planeta Júpiter. Esa violenta embestida pudo haber pasado completamente inadvertida para los científicos o haber sido captada, solo por pura casualidad de no haber sido porque meses antes habían observado los fragmentos del cometa encaminándose hacia su destino final. De allí que los astrónomos y científicos no solo tuvieron el privilegio de obtener una perspectiva tan completa del fenómeno como resultó posible, sino que también pudieron predecir su efecto probable sobre Júpiter. Hubo finalmente algún desacuerdo entre ellos acerca de lo que podía ocurrir exactamente. Algunos dijeron que el fenómeno causaría solo daños menores al planeta colisionado, otros creían que desencadenaría un incendio de grandes proporciones. Cuando la colisión se produjo, las hipótesis más dramáticas se vieron plenamente confirmadas y varias de ellas resultaron ser una subestimación de lo que el cometa finalmente hizo al planeta. Como consecuencia de lo ocurrido en Júpiter, el mundo hoy sabe que los cuadros más siniestros predichos por los científicos para el caso de que un cometa o un asteroide choque contra la Tierra están plenamente justificados. En verdad, el efecto Júpiter impulsó al otrora renuente Congreso de los Estados Unidos a considerar seriamente la amenaza consistente en el choque de un asteroide con nuestro planeta y que puede hacerse para prevenirlo. Con esta introducción animadora, veamos qué ocurriría en caso de que el planeta Tierra fuera embestido por un cometa, un asteroide o un gran meteorito. La tapa de la revista Newsweek del 23 de noviembre de 1992 lo dice todo. Junto a una ilustración que muestra una bola de fuego encaminándose hacia el planeta Tierra se lee lo siguiente. La ciencia del fin del mundo, nuevas teorías acerca de cometas, de asteroides y de cómo podría terminar el mundo. Parece que los adventistas y otros cristianos no son los únicos que hablan del fin del mundo en estos días. Los científicos también están ocupados en eso. Y, para que usted se sienta más cómodo aún, note las palabras de Donald Jomens, un astrónomo que trabaja en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena. California. Citadas en el índice de contenido de la revista Newsweek que ya mencioné, la Tierra recorre su camino alrededor del Sol en medio de un enjambre de asteroides. Tarde o temprano, nuestro planeta será embestido por uno de ellos. Newsweek acentúa la proximidad del peligro al destacar que, el 23 de marzo de 1989, un asteroide de casi un kilómetro de diámetro pasó a uno. 127.000 km de la Tierra. Nadie lo vio acercarse Si solo hubiera pasado seis horas más tarde Podría haber aniquilado nuestra civilización Los párrafos iniciales del artículo de Newsweek Pintan un cuadro sombrío de lo que pudo haber ocurrido Viene del cielo produciendo un bramido estridente Como el de un misil SCAT disparado desde el infierno Más grande que una montaña Y con una concentración de energía mayor Que la de todo el arsenal Nuclear Mundial Golpea la atmósfera a una velocidad 100 veces mayor que la de una bala, y menos de un segundo después siende el suelo con una fuerza explosiva equivalente a 100 millones de megatones, de TNT. La onda expansiva resultante de la colisión, viajando a 20.000 km por hora, arrasa todo lo que encuentra a su paso en un radio de 240 km. Simultáneamente, una nube de roca pulverizada se levanta desde el lugar del impacto abriendo un orificio en la atmósfera y esparciendo escombros candentes. La roca pulverizada se enfría, condensándose nuevamente y formando millones de pequeñas piedras. Mientras ellas caen sobre la tierra durante la siguiente hora se calientan, y pronto el aire mismo se torna de un color rosado brillante. El vapor escapa silbando de las hojas verdes, los edificios y aún los árboles estallan en llamas. El nitrógeno y el oxígeno presentes en la atmósfera se combinan y convierten en ácido nítrico. Cualquier sobreviviente que se arrastra fuera de algún refugio o cueva es despellejado por una lluvia tan cáustica como El ácido de la batería de un automóvil. Eso es lo que el astrónomo Lenry Mellash, de la Universidad de Arizona, calcula que ocurriría si algo que midiera 10 kilómetros de diámetro cayera del espacio e impactara en la Tierra. ¿Piensa usted que esto no podría ocurrirle a nuestro planeta? Pues ya ocurrió. Los científicos están hoy convencidos de que un asteroide de esa magnitud terminó con la mayoría de las formas de vida existentes sobre la Tierra hace 65 millones de años, incluyendo a toda la población de dinosaurios. Pero no necesitamos ir tan lejos para encontrar evidencias de la actividad de meteoritos y asteroides en la Tierra. Los científicos han llegado a la conclusión de que una explosión ocurrida en 1978 en el sur del Pacífico, que en un principio se atribuyó al estallido de una bomba atómica, tal vez un experimento secreto ruso, fue en realidad un asteroide. Y el 30 de junio de 1908 una terrible explosión ocurrida en la región siberiana de Tunguska, a razón más de tres 000 kilómetros cuadrados de bosques, dejando los árboles aplastados y con sus copas señalando hacia el epicentro de la explosión. Puesto que no había allí cráter alguno, los científicos concluyeron que un cometa o un asteroide compuesto de roca explotó justo antes de llegar al suelo. Según Adea Asira, si un cometa de las dimensiones del caído en Tunguska cayera sobre una zona rural típica de los Estados Unidos, hasta 70.000 personas perderían la vida y el daño a la propiedad excedería los 4.000 millones de dólares. Un impacto tal sobre un área urbana mataría a 300.000 personas y provocaría daños por un valor de 280 mil millones de dólares, pero aquí vienen las noticias animadoras. Podría haber desde varios cientos de miles hasta unos pocos millones de cometas y asteroides que ostenten diámetros superiores a los 50 metros, el diámetro más pequeño que pudo haber tenido el cometa de Tunguska, cuyas órbitas crucen la de la Tierra recientemente el telescopio espacial Hubble permitió a los astrónomos descubrir un cinturón de cometas en las proximidades del planeta Plutón. El así llamado cinturón Kuiper es la fuente de todos los cometas que pasan. Muy velozmente entre los planetas y cuyos periodos orbitales son cortos, de aproximadamente 20 años o menos, The New York Times, al. los científicos estiman que el cinturón que circula alrededor del sistema solar, podría contener tanto como 10.000 millones de cometas de entre 300 y 600 kilómetros de diámetro. Y los científicos especulan acerca de que más allá del cinturón Kuiper existe una envoltura de cometas que rodea el sistema solar y que es la fuente de cometas como el Alley, cuyas órbitas son más grandes. ¿Es ese el arsenal de Dios del que hablaba Elena de White en las citas que compartí con usted dos capítulos atrás? Solo él y los ángeles saben si uno de esos cometas podría desviarse de su órbita en los confines alejados del sistema solar y encaminarse directamente hacia la Tierra. Si esto ocurriera, no habría para sus habitantes gran diferencia en que Dios causara el evento o solo permitiera que ocurriese. Un asteroide de 10 kilómetros. Los científicos han sabido desde hace años que los esqueletos de los dinosaurios pueden encontrarse en grandes cantidades debajo de cierto punto de la columna geológica, pero que son totalmente inexistentes por encima de ese punto. Puesto que este fenómeno se verifica en la columna geológica alrededor del mundo, han concluido que todos los dinosaurios fueron aniquilados simultáneamente, de una sola vez, en un mismo momento. Los científicos también se han preguntado durante años qué fue lo que provocó la súbita muerte de los dinosaurios. Alrededor de 1980, Luis Álvarez, de la Universidad de California, en Berkeley, propuso una respuesta para ese interrogante, el impacto de un asteroide. Perplejo por la misteriosa desaparición de las enormes bestias, Álvarez decidió estudiar una franja negra de varias pulgadas de ancho que señala en la columna geológica el punto donde los dinosaurios murieron, y encontró que esa franja contenía una concentración de iridio significativamente superior a la normalmente, encontrada en otros puntos de la Tierra. Por otra parte, los asteroides y los meteoritos contienen una concentración significativamente elevada de iridio A partir de esta evidencia, Álvarez concluyó que los dinosaurios fueron destruidos cuando un enorme asteroide se precipitó sobre la Tierra La comunidad científica se burló de la teoría de Álvarez cuando éste la expuso por primera vez Pero en el lapso de 10 años llegó a ser la más ampliamente aceptada explicación para la muerte de los dinosaurios desde 1980, muchos científicos han estudiado el efecto que el impacto de un asteroide habría tenido sobre nuestro planeta. Y, puesto que se piensa que el asesino de los dinosaurios debió tener 10 kilómetros de diámetro, se ha dedicado mucho tiempo a investigar los efectos de un asteroide de esas dimensiones. Los científicos hoy saben que un asteroide de 10 kilómetros de diámetro concentraría en sí la energía equivalente a 5.000 millones de bombas atómicas en una sola bola de riego. Como lo explica la obra Carnets, Asteroids, and Meteorites, de Team Life, un asteroide como ese transformaría nuestro fresco y azul. Planeta en un crisol ardiente. Cuando el humo se disipara, emergería un planeta transmutado. Un mundo yermo tambaleándose hacia algún nuevo destino y... Según la revista National Geographic, la bola de fuego habría tenido un radio de varios miles de kilómetros. Vientos de centenares de kilómetros por hora habrían barrido el planeta durante horas, secando los árboles como si fuera un gigantesco secador de cabello. Hasta un 90% de la vegetación mundial se habría quemado si el asteroide cayera en el océano. Una bola candente compuesta de vapor y materiales incandescentes eyectados arrasaría toda ciudad que se encontrara en un radio de 1.900 kilómetros y erosionaría el terreno hasta llegar al lecho rocoso. Súbitamente, la predicción de Elena de White acerca de que millares de ciudades serán destruidas. El Evangelismo, página 29. ...comienza a tener sentido. Un asteroide de 10 kilómetros de diámetro que se precipitara sobre el océano... ...también convertiría a los mares del mundo en una marea roja global... ...que mataría a la mayoría de los peces del planeta. Veas National Geographic, página 681. No obstante, el más devastador resultado de un fenómeno tal serían las marejadas gigantes. He aquí cómo describe esto la revista Newsweek... Si el asteroide cayera en el Golfo de México, crearía una ola de 5 km de altura. Después de recorrer 1.500 kilómetros, la ola aún tendría 500 metros de altura. Un asteroide como ese provocaría inundaciones en Kansas City, centro de los Estados Unidos. Hagamos una pausa aquí y veamos nuevamente lo que Lucas dice al citar la predicción de Jesús acerca de las señales en los cielos. Entonces habrá señales en el Sol, en la Luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21, versículo 25. Jesús podría haber dicho que las naciones estarían angustiadas y confundidas por la caída de las estrellas, pero Él dijo que lo estarán a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué relación podría haber entre la caída de las estrellas y el bramido del mar? La cita de Newsweek que compartí con usted responde a esa pregunta. La caída de un asteroide en el océano provocaría en verdad un bramido del mar y de las olas, es decir, una marejada gigantesca. Me parece extremadamente significativo que Elena de White apoyara esta interpretación de las palabras de Jesús. Ella comienza la declaración que aparece a continuación citando Lucas 21, versículo 25. Por favor, preste cuidadosa atención a lo que ella dice luego, especialmente a las palabras que destaqué con cursiva. Si, sí, ellos, el mar y las olas traspasarán sus límites y habrá destrucción en su camino mensajes selectos tomo 3 página 477 un par de capítulos atrás señalé que elena de white predice en esta cita que las marejadas gigantescas serán una parte de la crisis venidera ahora quiero llamar su atención al hecho de que ella dice que estas marejadas gigantescas serán un cumplimiento de la predicción de jesús acerca de las señales en el sol la luna y las estrellas y la declaración de Newsweek nos ayuda a entender que el impacto de un asteroide en el océano ciertamente causaría bramido y agitación del mar. Volvamos al asteroide de 10 kilómetros y a lo que le haría a nuestro planeta. La atmósfera resultaría afectada al menos de dos maneras. La primera de ellas sería la lluvia ácida.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 acidificaría los lagos y separaría los metales sumamente venenosos y normalmente insolubles de los suelos y las rocas, depositándolos en las corrientes, lagunas y ríos, donde enfermarían o matarían mucha de la vida acuática sobreviviente. Página 131. El segundo efecto sobre la atmósfera sería un oscurecimiento. Trillones de toneladas de partículas extrafinas de roca y diminutas gotas de vapor condensado se elevarían hacia el espacio alcanzando alturas estratosféricas en cuestión de segundos. El hollín resultante del incendio de los bosques mezclado con el humo nitroso producido por la onda de choque inicial, y la subsiguiente se combinaría con el polvo que estaría expandiéndose rápidamente para formar un manto de unos 30 km de espesor que envolvería a todo el planeta en 24 horas. La superficie de la Tierra quedaría inmersa en una oscuridad 30 veces más negra que la más negra noche sin luna, esto nos brinda interesantes vislumbres acerca de la predicción que Jesús hizo de las señales en el sol, la luna y las estrellas. Un asteroide, una estrella fugaz o meteoro, ciertamente oscurecería el sol y la luna. Nuestros pioneros consideraron el día oscuro y la caída de las estrellas como dos acontecimientos separados, entre sí por un intervalo de más de 50 años. Pero gracias a la ciencia moderna, Estamos hoy en condiciones de entender lo que los pioneros no podían. Que la caída de las estrellas será lo que producirá el oscurecimiento del sol y la luna, haciendo de ambas cosas. Esencialmente el mismo acontecimiento. Asteroides más pequeños. Jesús dijo a sus discípulos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, Lucas 21, versículo 28. Aparentemente deberíamos esperar que estos acontecimientos ocurran durante cierta extensión de tiempo, ya que Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder. Él también dijo que entonces podremos saber que nuestra redención está cerca. Si bien es cierto que pueden caer cometas, asteroides y meteoritos del cielo en ocasión del regreso de Cristo, las palabras de Cristo sugieren que las señales en el Sol, la Luna y las estrellas predichas por Jesús ocurrirán antes de su regreso, y sospecho que serán parte de la crisis final, la cual se extenderá a lo largo de un periodo que tendrá lugar poco antes de que Jesús regrese. Sin embargo, esto presenta un problema en vista de lo que hemos expuesto hasta aquí acerca de los asteroides y de sus efectos sobre nuestro planeta. Hemos considerado hasta aquí lo que ocurriría si un asteroide de 10 kilómetros de diámetro chocara con la Tierra. Casi todas. Las fuentes bibliográficas que consulté y que describen los efectos potenciales de los asteroides sobre nuestro planeta hablan de un asteroide de ese tamaño. No obstante, a esta altura debería ser obvio para usted que el choque de un asteroide de esas dimensiones con nuestra Tierra terminaría con la humanidad. Pero la Biblia aclara que muchas personas estarán vivas sobre la tierra para ver a Jesús. Por lo tanto, si la predicción de Jesús acerca de la caída de estrellas se refirió a eventos que ocurrirán durante la crisis final, las estrellas que caerán del cielo deberán tener mucho menos que 10 kilómetros de diámetro. Alguien me envió hace poco un ejemplar de la revista StranEmi de septiembre de 1991, la cual contiene un artículo acerca de los asteroides y donde se describe el efecto de objetos mucho más pequeños. Al final de este capítulo me gustaría compartir con usted lo que la revista StranEmi dice al respecto. En años recientes, por lo menos dos asteroides estuvieron muy cerca de chocar con nuestro planeta. Uno de ellos, en 1989, ...tenía entre 100 y 400 metros de diámetro. Según la revista, la explosión originada por ese asteroide... ...habría generado una energía equivalente a la de... ...una bomba atómica de 1.000 megatones. La revista describe en tiempo presente lo que eso habría significado. El gas caliente surgido de los objetos vaporizados por la explosión... ...se proyecta hacia el cielo y arrastra consigo gran cantidad de aire... Una onda de choque se esparce desde el lugar del impacto y todo lo que se encuentra en un radio de 100 kilómetros. Estalla en llamas como consecuencia de la temperatura de la explosión. A 500 kilómetros del epicentro de la explosión, la temperatura todavía es de 100 grados centígrados. La onda expansiva se aleja del epicentro a 35.000 kilómetros por hora y arrasa. Todo lo que encuentra a su paso hasta una distancia de 250 kilómetros. Los materiales resultantes del impacto, convertidos en pedregullo, comienzan a precipitarse en forma de lluvia. En el lugar del impacto se observa un cráter de diámetro 10 veces mayor que el del asteroide. El asteroide 1989 FCA acaba de arrasar una ciudad del tamaño de Nueva York en... Un instante, página 52... La revista Stranemi dice que, hasta ahora se han identificado casi 100 asteroides cuyas órbitas coinciden en algún punto con la de la Tierra, la mayoría de ellos en los últimos 5 años. Se sospecha que hay por lo menos otros 1000 aún no detectados. Estos asteroides miden entre 10 metros y 38 kilómetros de diámetro. Si uno de esta última dimensión chocara con la Tierra, no dejaría nada con vida. No obstante, Stranemi dice que, el impacto de un asteroide inclusive pequeño desorganizaría el ecosistema durante algunos años. Aún un evento, menor, como ese podría destruir la civilización, ¿por qué? Porque la civilización depende de la explotación de los recursos naturales, incluyendo los recursos agrícolas de los que dependemos para alimentar a la población mundial. Si nuestra fuente de alimento resulta totalmente desorganizada, los sembrados y las cosechas fracasarían en todo el mundo. Las frágiles hebras de la civilización se desharían rápidamente. Las especies, en caso de que no se extinguieran, quedarían diezmadas, sumiendo a los sobrevivientes en una existencia como la de la edad de piedra, página 53 de la revista. Unamos estas palabras con las que pronunció Jesús habrá señales en el sol la luna y las estrellas lucas 21 versículo 25 las naciones estarán angustiadas y confundidas si esos días no fueran acortados nadie sería salvo mateo 24 versículo 22 hace algunos años cuando comencé a hablar en público acerca de la posibilidad de que la predicción de jesús respecto de la caída de estrellas y los días oscuros posiblemente se refería a cometas y asteroides algunas personas temían que yo estuviera siendo demasiado sensacionalista. Sin embargo, no he vuelto a escuchar esa objeción. Demasiada gente ha oído demasiado acerca de esos fenómenos astronómicos en la TV y han leído mucho al respecto en los periódicos y revistas de actualidad. Tan recientemente como el 19 de mayo de 1996, un asteroide pasó a solo 45.000 kilómetros de la Tierra. Esa es una gran distancia para nosotros, pero en términos astronómicos equivale al grosor de un cabello. El asteroide en cuestión, el Mayor jamás observado pasando tan cerca de nuestro planeta, medía 1.200 metros de diámetro. Si hubiera chocado con la Tierra, habría producido una explosión equivalente al estallido simultáneo de todo el arsenal nuclear del mundo. Tal vez lo más significativo sea que los astrónomos lo avistaron recién cuando faltaban solo cuatro días para que pasara zumbando a nuestro lado. En un momento tan tardío, en caso de que la trayectoria del asteroide hubiera sido de colisión con la Tierra, solo habrían alcanzado a avisar a los habitantes de la zona de impacto que iban a morir. Solo unos pocos de entre los millones, o tal vez miles de millones, de personas condenadas habrían podido ser salvadas. No hay duda de que en ese caso la profecía de Jesús habría tenido un cumplimiento dramático. La parte sobreviviente de la humanidad habría sido presa del terror, y los dirigentes de las naciones del mundo seguramente se habrían sentido angustiados y confundidos, tratando de imaginar cómo manejar la horrible catástrofe, Lucas 21, versículos 25 y 26. Dediquemos ahora. Un momento para poner juntas todas las ideas que hemos estado analizando en este capítulo y en los dos anteriores. Elena de White predijo que se acerca a la Tierra una crisis final caracterizada por calamidades, de lo más pavorosas, de lo más inesperadas. Ella dice que al menos una de estas calamidades despertará al pueblo de Dios alrededor del mundo. Jesús predijo la caída de estrellas, días oscuros y marejadas gigantescas, una humanidad aterrorizada Y angustia y perplejidad entre las naciones Lucas 21 versículos 25 y 26 Él también predijo un tiempo de angustia tan severo Que pondría en peligro la supervivencia de la humanidad Mateo 24 versículo 21 y 22 Los adventistas hemos entendido desde hace mucho Que la caída de las estrellas y el oscurecimiento del sol y la luna Tuvieron un cumplimiento literal en los siglos pasados Sin embargo como hemos visto, esos eventos no satisfacen la predicción de Jesús acerca de una humanidad aterrorizada según lo registra Lucas. Mi propuesta es que si la versión que Lucas da de las palabras de Jesús debe ser entendida literalmente, la evidencia presentada en este capítulo acerca de los cometas, asteroides y meteoritos es la más satisfactoria manera de explicar lo que Jesús dijo. Antes de concluir este estudio acerca de la caída de estrellas y sus efectos, necesitamos examinar algunas declaraciones que Elena de White hizo acerca de ciertas bolas de fuego. Pero como este capítulo ya es bastante largo, ese será el tema del siguiente.